En referencia a la clasificación de los instrumentos de evaluación psicológica, quisiera comentar tres conceptos que, aunque hoy en día no se hace mucho enfoque en la diferencia o en los matices, considero o pienso que es importante conocerlos. Estos conceptos son el de cuestionarios, inventarios y escalas. Voy a comenzar con los cuestionarios. Los cuestionarios son en realidad un listado de preguntas. Por este motivo, o sea, dire, diremos que siempre un cuestionario, eh, los ítems aparecerán en forma de pregunta. Y aquí en la imagen eh, tenemos un ejemplo de un test de personalidad y como podemos observar eh, todos los ítems están, eh, aparecen eh, como una pregunta ahora voy a pasar al concepto de inventario un inventario es en realidad un listado de ítems que nos describen una situación y los inventarios son utilizados para saber con qué frecuencia un individuo eh, presenta o, o siente eh, una determinada situación que se le ha presentado aquí a ver por ejemplo, eh, aquí eh, tenemos un ejemplo de inventario de ansiedad y aquí eh, tenemos eh, diferentes situaciones. Entonces, el, el sujeto debe indicar si esta situación le ocurre nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. Este es el sentido de los inventarios. Y para finalizar, eh, iba a comentar... Eh, escala la, el concepto de escala que realmente eh, es una herramienta que nos indica o nos com comporta una observación externa y aquí como ejemplo tengo la escala observacional del desarrollo esta es una escala que nos permite estudiar el nivel de evolución de un niño en sus primeras etapas nos permite evaluar eh, aspectos diferentes como el el desarrollo psicomotor O las experiencias Afectivas del niño, entre otras Entonces En este caso, tras la observación Del niño eh, Se contesta a ítems Como los que aparecen en la imagen Que por ejemplo eh, Preguntas como Lleva apretado un muñeco a todas partes Y bueno, aquí vemos mmm, varias, varias preguntas que pueden aparecer En este tipo de escala Bueno como he dicho al principio, eh, hoy en día eh, muchas veces vemos estos tres conceptos como, incluso como sinónimos, no, no se tienen en cuenta los pequeños matices de, en su significado, pero bueno, he querido hacer este pequeño resumen de, de ellos y comentarlos hoy.